Chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es? Max Bodipo. Hoy visitamos el único zoológico que tenemos actualmente en la isla de Bioko, en la ciudad de Malabo concretamente. Vengan conmigo. El rancho Somayek o el zoológico Somayek se encuentra en el barrio Timbabe, Malabo, justamente en la entrada de las palmeras en la nieve. El taxi cuesta entre 1000 a 2000 para ir y para volver lo mismo. Es siempre recomendable ir con el coche personal porque dista mucho de la carretera principal pero en caso de que no puedan ir con un coche personal porque no tengan, pueden alquilar uno para tener una mejor experiencia. Uno que os pueda esperar o os pueda ir a recoger en cuanto acaben la, la visita. Hello, my name is Diora. D-I-O-R-A. Estamos en el dichoso rancho con Leila y Hortensia. Y justo, ahí está justo aparcando su disque coche. Yo Que sé, English. Por favor, por favor, English. Mira, aquí tenemos a Doña, Doña ¿Os Margaret. ¿Os gusta mi outfit? Dice que escritora. Dice que todo. Yo soy Ajá. toro. Mira, ahí está Leila haciendo. No sé qué, no sé. Yo no veo gallinas aquí. No sé qué gallinas de ahí detrás. Tenemos un, un caballito. Un ¿Qué? caballo. Entonces, estamos dentro del rancho. Estamos acá. Aquí tenemos un caimán, que lo van a ver ahora. Pues chicos, aquí tenéis a los caimanes. Como podréis ver, son dos. Y están entre las edades de 15 a 20 años. Si quieres venir al rancho, tenés que poneros mangas largas y pantalón largo porque hay demasiados mutimutus, mosquitos y pues eso, siga. Aquí tenemos al búho. Hola búho, hola que está comiendo gallina. Bueno dicen que los búhos comen carne y comen eh, de todo, o sea, todo lo que tiene que ver con carne O sea, todo lo que es carne ¿Qué estoy diciendo? En fin, ya me entendéis Pues aquí tenemos un búho Y más animales Tenemos a los monos uh, uh, uh, uh, uh. Lolita Lolita <risa> Esos de aquí son muy salvajes Estos esos, esos monos de aquí. Hola. Hola. <risa> me quiere asustar. Hola. <risa> este mono es súper agresivo. Bueno, sea, no sé de qué especie son. Pero. ¿Cómo no es esta? ¿Por qué te guíes? <risa> Claro, me mira como quien dice que no va a dar un golpe si te cojo mira como quien dice si te bueno aquí tenemos un caballo vamos dentro de ese, vamos de vamos pepito te me quería agarrar las piernas lo, que va a hacer. lo vas a sufrir ¿eh? juega bien con la mona por favor Por lo general, pues así se ve el rancho, tienen una tienda de artículos y una zona en donde están los animales, un restaurante, un establo, un campo y eso. Pues chicos, aquí tienen más animales, tienen más especies de monos, gallinas, pájaros, serpientes y demás. Realmente es un buen sitio para poder pasar una tarde entre amigos, entre familia. Y aquí está el restaurante. Me gusta el toque que le han dado. No sé si es un toque musulmán o no lo sé, pero realmente me encanta. Ordenamos una pizza y un bocadillo y lo pasamos bien. Ay, nos vamos. Bueno chicos. Si queréis venir al rancho tenéis que venir con un mínimo de 50 mil para poder hacer todas las actividades para pasarlo bien, porque el restaurante es algo caro y montar a caballo también es caro. Montar a caballo es 10 mil para los mayores y 5 mil para los menores y, los, y el restaurante tiene precios un poco exorbitos. Eh, para comer en el restaurante tienes que tener un mínimo de realmente 20 mil. Porque los refrescos están a mil, 1.500, quinientos, dos mil, tres mil. Y la comida comienza desde, digamos, siete mil, cinco mil. Lo más barato es el pan con carne, que es 2.500 Bueno, eso gracias al Didelfonso, no sé cómo se llama. Adolfo. Adolfo, por Alfredo. Alfredo. Alfredo por Armando. Armando. Ya me has confundido por <risa> con traernos Y pasar el rato con nosotros Porque hay otros o sea, que un poco muermos Se quedan ahí en un rincón como apartados Pero él es, es muy enrollado así que. Mi modo Gracias por todo O sea, muy enrollado soy yo sí, sí. O sea, sí. Bueno, gracias a ustedes Por venir y hacerme el día ah, Le he pasado no, muy no, mi... bien Suscríbanse a mi canal de YouTube <risa> <risa> <risa> <risa> Ok <risa> Vale, de pinche pinche por allá. dicen que el hombre no, es muy eh, salvaje ver, de pinchi pinchi por allá. No a ver, <risa> a ver, ¿por qué tu imaginación ha llegado hasta <risa> tanto? Cuando yo hablaba <risa> de hombre, no hablaba de. No, de, de que pinche pinche. Pinche. Por favor, todo lo que estás diciendo va a salir en el video, así que tipos, mind your language. Vamos a cambiarlo. de. Cambiar de tema mientras bueno, esperaba. nos estamos yendo a la ciudad, vamos a salir del rancho, por ir de las rejas y bueno, también a y no porque sí, porque es algo privado. Que es algo privado y sí, el video el, y, y el video no es privado. Ya lo veis, el video no es privado y no será privado y quieren Bueno, sigan mirando, nos estamos viendo a otra parte de la ciudad. Sí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle a la campana para recibir notificaciones siempre que yo suba nuevo contenido. Este ha sido El Rancho. Nos vemos.